muy bien hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante hablar de cómo duplicar la plusvalía el valor en los terrenos y cómo podemos lograr esto a través de los préstamos bancarios muy bien le explico no sabemos por qué un terreno realmente toma valor a veces vemos los terrenos ¿m? a veces vemos las oportunidades de esta propiedades que están en venta pero no sabemos cómo podemos hacer negocio con eso. Y si se fijan, un terreno en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, cualquier municipio, tiene las mismas circunstancias. Tiene las circunstancias que se llaman del tiempo, en donde hoy no valen porque la ciudad no está desarrollada, y mañana sí, porque quizás ya está desarrollada. Ahora, en ese lapso de tiempo, en esa distancia, no sabemos, si la ciudad va a va a crecer en ese sentido o va a crecer en el otro, entonces qué hacemos? Normalmente cuando uno toma un proyecto, cuando uno va a comprar un terreno, uno quiere evidenciar cuáles son las cosas más convenientes para hacer esa plusvalía. Es muy normal que cuando tenemos un terreno inclinado tanto hacia abajo como hacia arriba, entendamos que el terreno no vale. Entendamos que el terreno es un incómodo de trabajar porque va a haber mucho movimiento de tierra. Y realmente es todo lo contrario. Los terrenos inclinados normalmente tienen un mejor precio porque el dueño, que no es arquitecto ni ingeniero civil, entiende que es un terreno malo. Entiende que es un terreno que no sirve o que hay que hacer mucho movimiento de tierra que es igual a dinero para... Nada. Sin embargo, cuando tomamos la topografía, hay muchos estudios que ya se han hecho. En donde podemos escalonar el proyecto, ¿ok? Y en este concepto de escalonamiento, podemos aprovechar de esa inclinación que sea un beneficio para nosotros, ¿ok? Y así, ese producto que está a la venta como que no cuesta, ahora cuesta. Si encima de eso, a ese terreno, le hacemos el proyecto, el diseño arquitectónico, estructural, supongamos que sea una casa, un apartamento, el diseño sanitario, y hacemos las soluciones eléctricas, ¿ok? Todo y aparte de eso lo aprobamos en una pública en ayuntamiento, o sea, logramos tener los permisos. Ya ese terreno que no valía, ahora con un proyecto, una solución definida y clara, y ahora con unos permisos, pues entonces va a valer el doble. Porque muchas veces tenemos perlas escondidas, porque realmente no, todavía no nos no, no hemos puesto las gafas de la oportunidad hay terrenos que esconden una gran oportunidad, lo que pasa es que aún no la hemos visto es sumamente importante que antes de nosotros venderlo en nuestro terreno o de comprar un terreno, podamos evidenciar cuáles son esas oportunidades que realmente permite ayuntamiento que se pueda construir en ese terreno cuáles son las cosas que el vendedor o yo todavía no conozco para asumir un proyecto en ese terreno con esa topografía y con esas condiciones. Hay condiciones de terreno inclinado que son muy favorables para nosotros. Siempre es bueno hacer una evaluación de esas inclinaciones. Le hablo de las inclinaciones porque normalmente son los terrenos que son más baratos. O sea, un terreno plano, totalmente plano, nivelado, puede tender a venderse más caro por la condición de que es plano un terreno inclinado a nivel positivo a nivel negativo pues puede ser que lo podamos conseguir a mejor precio y a ese sí le podamos sacar mucho más dinero porque si lo compramos más barato y lo vendemos más caro pues ahí logramos la plusvalía y si aparte de que lo compramos barato verdad le hacemos un proyecto encima usa o una solución ya con un estudio de mercado que define que son apartamentos o que son casos locales y comerciales obtenemos los permisos de ayuntamiento de la pública, por entonces ya el proyecto sí tiene un beneficio evidenciado. Y estos tipos de proyectos son muy atractivos para los inversionistas. En caso de que nosotros no tengamos dinero o que no podamos financiar con un banco, pues entonces podemos revender el proyecto. Y ese terreno que compramos, por ejemplo, el metro a 10 pesos, pues posiblemente lo, vendemos, lo podemos vender en 15. ¿Ok? Y ahí nos ganamos un dinero sencillamente por la operación sencillamente por poder tener la idea de cómo podemos voltear ese terreno hacia un proyecto que realmente genere beneficio y cómo lo podemos lograr a través del ayuntamiento o de los bancos okay. esto es sumamente importante porque así podemos poder producir ese terreno de nosotros sin necesidad de entrar en gastos mayores de construcción porque en este momento no tenemos el dinero me van siguiendo la idea es muy sencilla hay muchos sectores hay muchas ciudades hay muchos pueblos y municipios que están en vía de desarrollo. En esta vía de desarrollo van a generar necesidades básicas. Yo decía en mi video, video anterior, una huella habitacional importante es igual a una demanda de necesidades, que son locales comerciales. Okay, y una demanda de locales comerciales tiene otras necesidades. Entonces, si uno ve la cadena económica que se genera en un municipio o en una ciudad, nos damos cuenta que las ciudades siempre van a atender a crecer. El trabajo de nosotros ¿eh? el trabajo es poder identificar cuáles son los espacios vacíos, los terrenos disponibles en esas ciudades y qué es lo que falta. Como yo decía en otro video, dime qué necesita y yo te diré qué vendo. Así mismo pasa, ¿ok? En, el, en, la, en las urbanizaciones. Podemos darnos cuenta realmente qué falta y automáticamente poder hacer un proyecto sobre ese terreno que sea beneficioso. Y si ese proyecto también lo enlazamos con los préstamos del banco, lo podemos financiar y podemos vender el terreno con el proyecto y el financiamiento, pues lógicamente sí comenzamos a hacer negocio. A veces ya tenemos el terreno, pero vivimos fuera vivimos en Estados Unidos, o vivimos en España, y no conocemos mucho la ciudad, no conocemos mucho el pueblo, porque tenemos años que nos volvemos. Entonces es importante hacer una visita allá al terreno para hacer una evaluación y en función de esa cantidad de metros, el ancho o la profundidad o el nivel de inclinación o el entorno inmediato hacer un estudio de mercado y ese estudio de mercado hacer una carta de no gestión para ayuntamiento para ver si es posible ese tipo de proyecto en esa ubicación dentro de nuestro solar sumamente importante los terrenos de esquina ya que nos dan dos variables, dos caras hacia, hacia la ciudad y nos generan dos accesos independientes, sumamente los tejidos in, in, inclinados hacia abajo, sumamente los tejidos que tengan mucho más de 10 metros de frente, hay muchas condiciones que al banco le interesan mucho, que a los inversionistas les interesan mucho, y que también nosotros podemos desarrollar con algo pequeño. Entonces, este fue el video de hoy. Si no tenemos para construir, si no tenemos para financiar un préstamo del banco, ¿qué operación podemos hacer con un terreno que tenemos? Si lo podemos acomodar, si le podemos hacer un proyecto para venderlo, para que ese valor que no se ve lo podamos resaltar, lo podamos comunicar claramente. Y al comunicarlo, pues entonces el comprador sí puede estar en la mejor voluntad de comprado porque está viendo los beneficios. No es lo mismo vender un monte lleno de grama que vender un terreno con un proyecto y las condiciones financieras y del estado a favor